Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? De nuevo en un nuevo video de aquí de Manifestación Mística. Siguiendo con esta técnica de hacerlo parado, siguiendo con esta técnica de tomar tomas diferentes para ir experimentando, para ir renovándonos. De lo que no vamos a dejar de hacer es de seguir mandando mensajes y de seguir transmitiendo esto que tenemos para ustedes. Ustedes saben que Manifestación Mística busca esencialmente expresar y por supuesto sacar hacia afuera aquel poder extraordinario y mágico que tenemos dentro nuestro. Pero por supuesto hay un gran obstáculo para todos nosotros. Ese gran obstáculo para sacar ese poder iniciático, para sacar ese misterio magnánimo que existe dentro nuestro y en cada uno de los corazones de cada uno de ustedes, esencialmente lo que hay que hacer es saber ponerse los pantalones Sí. ¿Qué es saber ponerse los pantalones saber ponerse los pantalones o ponerse los pantalones como todos nosotros aquí decimos significa por supuesto tener voluntad, tener decisión, tener determinación, no dejar de perseverar y no dejar de insistir y por sobre todas las cosas no dejar de hacer sacrificios pero cuando hablo de sacrificios no es como nosotros lo entendemos comúnmente cuando hablamos de sacrificios estamos hablando del sacrificio. El sacrificio es el santo trabajo, la santa labor de permitir y de dejar que la voluntad divina fluya a través nuestro. Porque lo que busca el universo, porque lo que busca la divinidad es que nosotros podamos ejercer el destino para el cual fuimos creados. Y ese destino para el cual fuimos creados todos nosotros es... Permitir que nuestra alma y permitir que todo aquello que nos rodea evolucione, se desarrolle, crezca, alcance un estado de perfección y de unidad magnánima. Pero hay un detalle, aquí en todos nosotros existe la mente inferior. Aquí en este mundo, en esta realidad, en todos nosotros existe el ego y si el ego está lleno de condicionamientos está lleno de limitaciones está lleno de expectativas está lleno de deseos por supuesto ese ego siempre va a sentirse ofendido siempre va a sentirse lastimado siempre va a sentirse dañado siempre va a sentirse que está siendo agredido que está siendo atacado que está siendo amenazado y eso es ilusión eso no es real para ejercer el sacro oficio lo que hay que hacer es vaciar ese ego vaciado Darle muerte, ponerlo en el sarcófago, dejarlo morir y enterrarlo de forma definitiva. Cuando un ego está vacío, entonces, ¿cuándo el ego puede ofenderse? ¿Cuándo el ego va a ejercer resistencia? Ponerse los pantalones significa mantener la serenidad más allá del caos que pueda existir a nuestro alrededor. Aquel que se pone los pantalones, entonces, es capaz de sostenerse con las dos piernas, confiado, seguro, y realmente no es difícil meterse los pantalones. Primero hay que meter una pierna, luego la otra pierna y subírselo, nada más. Pero claro, para un niño es muy complicado, es muy difícil, necesita de la ayuda de algún mayor o de los padres. Ponerse los pantalones entonces exige de nuestra parte poder fluir, poder confiar y poder ser más allá de la adversidad que existe a nuestro alrededor permitamos entonces que el sacro oficio que ese trabajo superior que se espera de nosotros se desarrolle y fluya a través nuestro tal vez por eso estamos haciéndolo ahora estas pláticas con un poco más de dinamismo eh, haciéndolo de esta manera parados y, y permitiéndonos estar más cerca con ustedes porque para manifestarlo lo místico, se necesita una acción sostenida pero una acción sostenida que va acompañada de la no acción si, sí, el famoso bu -way. y cuando hablamos de bu y cuando hablamos de Bu, que significa No estamos hablando mucho más que un No el Bu significa el vacío nuevamente, el Bu significa la nada nuevamente el Bu significa entonces dejarse llevar y fluir y el Wei es la acción Hoy las chicas del, del grupo me preguntaban, bueno, ¿pero qué es exactamente el buhuey? Y yo les decía, es como a ustedes que les gusta bailar, ¿qué hacen cuando les pone la música y permiten que su cuerpo se mueva y su cuerpo eh, empiece a agarrar el ritmo? Se ponen a pensar de los movimientos que están haciendo, aquel que se pone a pensar de los movimientos que está haciendo los va a hacer mal, los va a hacer sin, sin un ritmo sostenido, les va a resultar aparatoso, hasta ridículo. Pero aquella bailarina o aquel bailarín que se deja llevar tiene el ritmo en su cintura, tiene el ritmo en sus piernas, en sus brazos y está fluyendo en la no acción, porque simplemente es el ritmo que lo lleva. Y eso es el way entonces, saber leer a nuestro alrededor todos los sucesos que están ocurriendo, que están pasando y permitirnos nosotros poder movernos poder desenvolvernos en ese ritmo de acontecimientos y de información y de experiencias y de vivencias sin ejercer resistencia porque lo primero que debemos de lograr y esto tiene que estar absolutamente bien bien recordado por todos nosotros es la no oposición vienen los acontecimientos vienen las pruebas vienen los sucesos en nuestras vidas y yo no ejerzo resistencia si está ahí es por algo, si está ahí es porque hay un propósito, es porque hay una misión, hay un destino, hay una enseñanza de la cual si yo por supuesto reniego de eso, rechazo eso, me alejo de eso, escapo y huyo de eso, jamás voy a entender, jamás voy a comprender, debo entonces vaciar mi ego, debo entonces ponerme bien los pantalones, mantenerme y estar en un estado receptivo para que de esta manera en esa no oposición encuentre mi posición correcta y la posición correcta es justamente de observar como espectador, de observar como testigo, de observar como lo hace el mismo espíritu, como lo hace la conciencia, aquello que que se sucede aquello que se da y poder encaminar mi energía y poder avanzar sin límite alguno sin resistencia jugando divirtiéndome riendo fluyendo y por supuesto amando porque si llego al amor entonces estoy comprendiendo y entendiendo que todo es unidad que todo aquello que se está dando y se está brindando gracias a esta comprensión y entendimiento que voy logrando Surge a partir del amor. Ponerse los pantalones entonces significa, como dijimos, conectarse con el amor. Pero conectarse con el amor de una forma disciplinada, de una forma correcta, de una forma en equilibrio, en sintonía y en armonía. Amar no significa entonces permitir y dejar que todo a nuestro alrededor se suceda sin que nosotros podamos captar aquellas cosas que podemos incluir en nuestra realidad y aquellas cosas que no podemos incluir en nuestra realidad el verdadero amor es capaz de saber decir hasta aquí también porque en este fluir en este buh-way, la no acción consiste saber hacer a un lado aquellas cosas que nos dañan y que nos afectan ¿Sí? y hacer a un lado no significa rechazar, no significa golpear significa tener el talento así como esas artes marciales que son capaces de desviar los movimientos contrarios y poder Dirigirlos a nuestro favor, eso es lo que debemos de hacer. Eso es un acto amoroso entonces. Si viene una acción contraria a aquella a la cual nosotros, o aquella a la cual la voluntad divina nos hace fluir, nosotros debemos saber cómo movernos y desenvolvernos sin llegar al choque, desviarla para poder luego, si es posible, dirigirla a nuestro favor. En eso también consiste el verdadero amor, pero para eso debemos estar muy bien sostenidos. Para eso, como hemos dicho, debemos hacer el sacrificio, debemos hacer este sacrificio, debemos tener los pantalones bien puestos y debemos de avanzar sin que nuestra mirada yerre en aquella dirección a la cual la voluntad divina nos hace fluir, y entonces sin ningún lugar a dudas vamos a tener enormes progresos, vamos a tener enormes avances y nuestro corazón y nuestra luz y nuestro despertar va a crecer, va a avanzar y se va a manifestar sin lugar a dudas. Muchísimas gracias entonces. Un abrazo a todos y los esperamos en el próximo video de Manifestación Mística. Gracias.